Ahora se sea para el auto, así de rápido. Ah, sabes ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? te Al ¿Eh? Levantó el hueso. Alerta de ilusión. Cae Cambio de Yusuf. No. déjeme Cristo. <risas> Guau, eh Ah, la persona saque. <risas> <risas> <tose> ok, lo... Pero to a todos, no a todo... Voy <risas> a tener dos sexuales para video, eh. hermoso sueño Dios es precioso Y en con el <risas> freezer menores y pies. Hola, ¿Qué? ¿Quieres que destruyamos a un Saiyan juntos? Ah, dame tu cosita. ¿Eh? No puedes hacer eso, papu! Ni el menos, eh. También te han encerrado, eh. El público festivo, Papum. La rana reine y el.. No sé ese. y fueron felices más Enséñame tus pies. Si te ha gustado el video, no olvides apoyar el video original y el